Hola gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y hoy les presento 50 cosas sobre mí para la gente que no me conoce mucho, para que me empiece a conocer un poco más y a saber las cosas que me gustan Yo acá tengo las 50 cosas que busqué para... 50 preguntitas que busqué más o menos para que sepan un poco más de mí y a ver qué tal les sabes ¿Dónde vivo? Yo vivo en Torkis Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un pueblo que queda al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Un poco más para explicarse el kilómetros de Bahía Blanca. Y muy lindo tiene sierras, una vez por año nieve, hay nieve en invierno estos años. Es bastante lindo. ¿Cuántos años tengo? Y cuántos años hace que estoy de youtuber. De youtuber hace un año que estoy, pero ahora tengo más actividad que hace. El año, el, año pasado, el año pasado, porque el año pasado me preguntaba mucho, era el tiempo más de bondad. ¿Y cuántos años tengo? 16 años. Entonces. ¿Cuánto? Mido 1,83. Soy muy alto para mi edad, muy alto. Y me gustan las chaparritas, como se diría en México. ¿Qué color de ojos tengo? Como verán, mis ojos son marrones. No se sé, ven un momento, mis ojos son marrones. ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo dos hermanos y viven en Buenos Aires Uno se llama Lucas y otro se llama Ivana Mis apodos... Mis cuáles son... Algunas... ¿Tienes algún apodo? Obvio que tengo algún apodo Dani... Dan Stone, Dani... Talladito... Dan. Dan... Stone me empezaron a decir un día en el colegio porque me voy no a haber colgado un pantalón en el asilo Rolling Stone entonces por eso, porque así cantar en mi escuela, me salgo es mucho. Tengo escuchar. Sí, tengo una barrita llamada Chiripa, que es un coche. Qué, ¿Qué hobby? Mi hobby es escuchar música. Música trap, electrónica. Reggaetón, yatra, escucho solsticia, yatra, Y Y me gusta mucho cantar hacer percusión o cualquier cosa, te hago percusión, soy muy autoestima algún me perdí por me gusta el fútbol, soy muy futbolero, me toca el fútbol y soy capaz de pelear por el fútbol Acora me levanta, a, Cora, a, Cora, a Cora te vas cantando hoy todos los días, ¿sí? acuérdate me levanto hoy, me pusieron bro, acá me levanté hoy hoy me levanté a las 9 de la mañana, muy tarde ¿verdad? Pero todos los días para ir al colegio me levanto a 6 y media de la mañana porque entro a 7 y media del colegio me levanto a 1 hora antes. Y no me cansa el tiempo, o sea, porque tengo que hacer muy voltero, o sea. Última película que has visto. Última película. Última película, ¿qué no Última película que he visto. ¿Cuál puede ser? Pero un poco dos juegos tengo ganas de ti, una y y tres metros al cielo que la vi con mi novia antes de que nos separáramos. ¿Quién a hacer hoy? ¿Qué empiezo a hacer hoy o en el futuro? Yo te la respondo porque empiezo a hacer en el futuro. Yo te hablando a una chica que se trae es una en el futuro. O sea, él a vivir en España. En mi familia en España y él va a vivir a España. No quiero vivir más en Argentina No, vivir en España Entonces yo ser un youtuber nacionalizado español Comida favorita Mi comida favorita es El Son las milanesas con paco frío La con paco Y las hamburguesas, obviamente Fruta favorita Manzana Y sandía Y se fue Bebida favorita Coca-Cola, con Coca-Cola coca de comer. De comer. que si no sea de cordoba gusta mucho Coca. Eh, asesorio, asesorio favorito Asesorio mm. favorito Relojes Un asesorio mío favorito reloj Eso puede ser un asesorio favorito mucho La pregunta es que si eres réplica del 2013, yo mucho a veces, obviamente a veces. ¿Sabe lo que tiene? No lo a veces ¿sí? ¿Color favorito? ¿El ¿Color favorito? y blanco. Porque soy de un equipo acá en pueblo que es un director que tiene es esos colores. ¿Qué estudias y qué quieres estudiar? Mejor dicho, que quieras estudiar. Que quería... Porque estudios, estudios en la secundaria y que quiero estudiar es Ciencias Políticas. ¿Dónde venerías? ¿Dónde hemos tenido que engañar? Eh, en bien, eh, en bien, no. en Nápoles, en Nápoles hemos tenido que cañar mucho. ¿Cómo dices para crear tu white esa no va sé responder, perdónenme pero no la sé responder Necesitarías descargar todo lo que pudiera para crear eso Pasatiempo fue mirar tele, celular y leer obviamente Y mirar alguna película romántica Obviamente 3 metros sobre el sitio siempre... ¿Qué hora es en mi país? 18 y 33 Ahí la hora en mi país, que no son en mi país Mayor virtud. El mayor virtud de la humildad nunca pensé que iba a ser famoso con esto pero cuando lo hacía lo voy a agradecer a todos mis fans porque son el mayor el mayor esperanza para seguir día a día con esto ¿El artista favorito mi artista favorito es me no van a matar con la que voy a decir Dualita, de música de actor. Y esta bonito es. La chica que de Tokio en Casanova, y que es una tremenda actriz. Canción, la última canción que escuché. La última canción que escuché es. Eh, son. El que escuché hoy fue Los Villanos de No Te va a gustar cover por Hayar, que son unos chicos que van a mi colegio que hicieron ese cover. Lugar que me gustaría visitar. En España obviamente que voy a ir a vivir. Tomor, que quiero ir, al show de música electrónica más grande del mundo y no Rusia. No, a Catar, a Qatar, a, Catar, a, Catar, a Catar, que es el próximo nivel 2022, Qatar, que va a ser mi cromo en 2022 y también el colegio. Eh, lo que menos te gusta, la mandarina, lo que menos me gusta. ¿Cuánto tardo en luchar? Media hora, 30 minutos, este es todo tardo en luchar, porque soy un revoltero, hasta que me linke el pelo. Tengo así cortito me limpio el pelo, me le pongo el producto, todo lo que uso Me desmaquillo todo, medio ¿Qué signo? Signo zodíaco Virgo Yo no reconozco lo que da mal pero soy del signo virgo Lo que escucha, lo que he hecho menos hmm, Y ahora mis primos lugares que me han pedido, eso es lo que he hecho menos Último regalo que me han hecho. Mi novia me ha regalado un chocolate que no la Con Lo que comería ahora. Unas. Sí, eso es lo no que comedia ahora. Última persona que. Con el... Hoy a la mañana con Último sitio que fui de viaje. Último de... sitio que fui de viaje. Uh, eso me va a matar último si sí, de mi viaje fui a una banda a, a monte hace una banda cuando era chico fui tengo enfermedad ninguna eso no que te, qué te gustaría que algún famoso hiciera con un millón de euros que me lo regalara pues yo lo a no pegar y tallas de Zapato, 40-42 Los animales que me dios, los dos opandas Emojis que me describen la carita de fachero el micrófono, los audífonos el conito de fiesta y la carita de enamorado Trabajo con un ojos, no, me he fisurado Siempre llevo puesto esto Siempre llevo puesto una gorra plana pero no en mínimo, la taja genéfica porque ahora, así, sobre acá Siempre llevo puesto una gorra plana Eso, tienen que tenerlo, no cuando siempre O, pues veas y con este pelo así, hermoso es Y por venimos, para Espero que les haya gustado y que hayan conocido algunas cosas que sí quien la haces y algunas preguntas que la dejen en, en los comentarios gracias y listo esas fueron las 50 cosas sobre mí espero que les haya gustado bye